a ver cómo organizamos las referencias en nuestra base de datos. Cómo buscamos en nuestras referencias, las ordenamos y cómo gestionamos nuestros grupos. Podemos, además de crear un nuevo grupo, compartir un grupo, encontrar duplicados en nuestras referencias y hacer búsquedas en nuestras referencias, además de eliminar un grupo o renombrarlo. Vamos a ver... Como, como es bueno pues aquí tenemos los grupos podemos cambiar el nombre a un grupo ponemos eliminar un grupo podemos también compartir un determinado grupo Podemos administrar ese uso compartido enviando por correo electrónico, poniendo las direcciones de correo electrónico de las personas con las que se quiere compartir y nos da dos opciones, que esas referencias, ese documento sea de solo lectura o que puedan, puedan modificar lectura y escritura. Si queremos dejar de que un grupo sea compartido, simplemente lo indicamos de esta forma y ya dejaría de estar compartido. Debajo tenemos la opción de nuevo grupo y tenemos otra pestaña, otro enlace que es grupos de otros usuarios. Aquí me aparece un grupo cuyo propietario es otra persona que ha querido compartir con, eh, con esta cuenta, con mi cuenta, una determinada carpeta. También tenemos la opción de buscar duplicados, en este, esta ocasión yo no tengo duplicados, si no me aparecerían señalados le podría decir que se borren y administrar archivos adjuntos Tenemos la posibilidad de 2 GB de espacio y eh, podríamos por eliminar los archivos adjuntos, por ejemplo. En cuanto a las, las referencias, puedo hacer búsquedas dentro de las referencias con una palabra clave y en esta misma caja puedo... Puedo utilizar los operadores booleanos, se puede buscar en todas las referencias o en una determinada carpeta. Si tengo el, el número de investigador ID, me lo, lo he creado, de, de las eh, bases de datos de Lisi, me permitirá tener una carpeta con mis publicaciones y tenerlas siempre actualiz actualizadas, en mi, en mi número de investigador, las referencias pueden, las podemos ordenar por autor, año título y título, y mucho más en este desplegable, por más, mayor o menor frecuencia citados, por agregadas a la biblioteca recientemente, por autor de la A a la Z o al revés, y también cuántas referencias quiero tener. Eh, por páginas y 50, 25, 10. Bueno, pues con esto acabamos la unidad. Gracias.